Molina de Aragón se suma a las manifestaciones del Día del Orgullo LGTBI. Por ello, eh, se ha realizado un manifiesto desde el Ayuntamiento de la localidad... ...como inicio de los actos que se van a celebrar esta noche en Molina de Aragón. Como Ayuntamiento de Molina de Aragón nos comprometemos... ...a construir una sociedad más justa para todas las personas. Escuchamos el llamamiento y la denuncia de las diferentes entidades LGTBI... ...y nos sumamos de, decididamente a sus reivindicaciones... Estamos muy contentos de poder estar hoy aquí, el día 28 de junio, celebrando el Día de la Diversidad Sexual, Afectivo... ...y sexual de las dos cosas... ...que creo que es muy importante... ...reivindicar en las zonas rurales... ...este año por fin hemos tenido la suerte... ...de poder contar con la bandera... ...como podéis ver aquí... ...que es un símbolo que... ...bueno, que representa el apoyo... ...de verdad... ...a, a este colectivo... ...que necesitamos que, que se nos dé visibilidad... Y, ...y que no nos queremos esconder... ...y que sobre todo en las zonas rurales... ...que es un tema que todavía... ...ha costado mucho que llegue... ...pues queremos estar aquí... ...que se nos vea... ...que no hacemos mal a nadie... ...y que somos personas que solamente nos gusta... Querer, amar y, y sin más, y no hacemos daño a nadie. Eh, cualquier persona puede, puede apoyar la diversidad afectivo sexual eh, en el día a día, no desde, desde esa conciencia y, y no discriminación. Y desde el movimiento asociativo de Molina hemos querido también colaborar haciendo actividades, vamos a, a proyectar una, una película eh, el martes. Eh, tenemos ahora un DJ que va a pinchar músicas del mundo también y vamos a, a celebrar el LGTBI, Q+. Hemos, hecho también, eh, hemos pintado, eh, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Molina, un, un paso de cebra con los colores arcoiris. Yo nada, solo decir que desde la Corporación Municipal queremos apoyar todo este tipo de movimientos, creemos que las personas son personas. Desde Fundación CEPAIN, eh, que gestiona el Centro de la Mujer aquí en Molina de Aragón, Hemos eh, querido también contribuir eh, dinamizando y coordinando que el resto de asociaciones pudieran colaborar en este día del LGTBI y ahora poniendo en marcha el, el DJ Alien Tóxico. Vamos a hacer un pintacaras y talleres de sensibilización y, y hemos promovido también que, que otra asociación pusiera una, una película de, de concienciación entre dos mujeres basada en una, en una historia real.